Hola, ¿qué tal? Soy Cristóbal Cobo, director del Centro de Estudios de la Fundación Ceibal Online Tech. Es un proceso, más que un estadio en, en particular, porque a medida que cambian los, los sistemas de comunicación, cambian los códigos, cambian los símbolos, cambian la manera de codificar, uno tiene que hacer que la alfabetización siga evolucionando. Por lo tanto, es difícil decir uno está alfabetizado, puesto que los medios siguen evolucionando y transformándose. Y eso es lo que hace interesante que eh, uno debe estar desarrollando estrategias para estar permanentemente aprendiendo de otros y generando transferencias de lo que uno sabe con otro. Porque es la única manera, yo creo, de sacar el máximo provecho a los lenguajes que están hoy día en la red. Yo lo entiendo como una llave que abre otras maneras de pensar. No es la única, no es la más importante, no es la exclusiva, ni mucho menos. Pero de la misma manera que el pensamiento científico, el razonamiento lógico, o la filosofía nos dan algunas maneras de pensar, el pensamiento computacional es una manera de entender cómo las máquinas funcionan que podemos llevar a contextos que no tienen nada que ver con máquinas. Podemos aprender a desarmar problemas complejos en subestructuras o encontrar patrones de solución que son bien importantes y que, que, creo yo, van a tener un enorme protagonismo en la década que viene. En, en algún momento la, la tecnología se entendía como estar en línea. Y en un momento cuando la tecnología no está en línea, sino que está en tu bolsillo, esa distinción de lo offline y de lo online un poco queda obsoleta. Porque uno está permanentemente en ese híbrido de estar conectado y estar analógicamente. Entonces eso hizo que sea eh, que adquiriera relevancia el tema de eh, desarrollar prácticas de relaciones de comportamiento, de, de expresión cívica eh, en esto que se entiende como ciudadanía digital que es adquirir y desarrollar esta cultura digital tanto en los espacios analógicos como en los digitales eh, y sacar el máximo provecho para la expresión de ciudadanía, para la construcción de relaciones, eh, y yo creo que también, hay que decirlo, para cuidar algunos de los problemas que puede tener la sobreexposición a internet. Eh, bueno, educación y habilidades son dos socios que se llevan muy bien desde siempre, eh, eso no tiene nada de nuevo, lo que pasa es que las habilidades van evolucionando y las habilidades que en algún momento se, pusieron, se les puso mucho énfasis, hoy día van derivando a otras. Yo creo que hoy es un momento feliz de la educación porque creo que hoy día existe más, más comprensión que no nos basta con las habilidades cognitivas. Hay que desarrollar habilidades académicas, pero también habilidades socioemocionales. No nos, no, no nos basta con tener sujetos que saben la técnica, sino saben el cómo y en, a quiénes y en qué contexto y qué implicancias. ¿no? Por lo tanto, la educación hoy día está llamada a ampliar el panorama de lo que considera educativamente relevante y al mismo tiempo de eh, afinar sus instrumentos de evaluación para también valorar este otro tipo de habilidades. Para mí, creatividad es aprender a pensar distinto. Y pensar distinto no siempre cae bien, porque es ser divergente, disruptor, hacer preguntas incómodas. ¿no? Eh, así que, aunque en la educación se habla mucho de estimular la creatividad, un sujeto creativo a veces es un sujeto que va más allá de las normas del sistema. Pero al mismo tiempo es un sujeto o, o una comunidad que, que se hace preguntas que abren otras posibilidades. Y ahí yo creo que lo que tenemos que hacer es, ¿cómo hacer para que la educación tenga puentes, ventanas y techos más grandes para conectarlo con otros mundos, con otros espacios de la sociedad, eh, para generar los conflictos cognitivos que estimulan la creatividad. Eh, la creatividad no es algo que se enseña a partir de mañana, vemos la unidad 4 de creatividad, sino que la creatividad se pone en marcha. Y, y para que eso funcione, tiene que haber espacio de experimentación, permiso para equivocarse, permiso para ser divergente, y me parece que desde la educación nos falta camino para abrir esos, esos, esos permisos. ¿Qué necesitamos? Bueno, ciertamente no creer que lo que necesitamos tiene que ver con un contenido o con una habilidad en particular, sino que con una manera de relacionarnos con el conocimiento. Eh, lo que ha pasado con la tecnología, no es que hoy día tenemos acceso a internet y podemos acceder a libros digitales, no, lo más importante, de la tecnología me parece a mí, es que ha resignificado las relaciones de poder. ...porque el sujeto que emite el conocimiento importante... ...no necesariamente es el sujeto que antes era... ...y por lo tanto los espacios de aprendizaje... ...no son los que solían ser exclusivamente... ...hay otros espacios de aprendizaje... ...hay otras instancias de formación... ...y entonces, ¿qué necesitamos ayudar... Eh, ...abonar para ese aprendizaje en 360... ...esa mirada en 360... ...aprender, a aprender... ...ser arquitectos de nuestro propio aprendizaje... ...desarrollar habilidades para hacer nuevas preguntas... Eh, y, ...y ver cómo conectar lo que nos enseña la educación formal con otros saberes que tienen que ir mucho más allá y a lo largo de la vida. Bueno, tantos, ¿no? Hay tantas expectativas que la educación va a ayudarnos a salir de los espacios de rezago en que estamos hoy día. Eh, pero mi impresión, mi lectura, es que tenemos que hacer de la profesión docente una profesión elite. Tenemos que hacer que los padres estén orgullosos de que sus hijos estudien para ser docentes, que, que no haya un, un desmedro en el reconocimiento salarial, que haya un reconocimiento en, en flexibilidad de espacio, que haya posibilidad de actualización permanente como tienen los médicos o tienen otras profesiones. ¿no? Si sigue siendo, como en muchos espacios de América Latina, una profesión que no es valorada, entonces vamos a seguir pagando el tránsito entre lo que queremos y dónde estamos.